Y la palabra el senador Bernal. Eh, gracias, presidente. Eh, buenas tardes a Rachel de Desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos hemos preparado tres cuatro enmiendas eh, dirigidas también a mejorar esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario de PDCAT. Eh, consideramos en la primera enmienda que sería una enmienda de adición en la que solicitamos que se incrementen en mil millones la, la partida destinada a los puestos generales a los presupuestos generales del Estado destinados a la ley de dependencia, 500 millones de euros para el año 2018 y 500 millones de euros para el año 2019. De esta manera, conseguiríamos de una manera eficiente y con recursos económicos acabar con la lista de espera de personas que están de, esperando en, a entrar en el sistema de dependencia, que son aproximadamente 300.000 personas que se encuentran en la situación de limbo de dependencia. En la enmienda número 2, es una enmienda de adición que hemos propuesto eh, extender la prestación de asistencia personal generalizándola como la preferencial en el sistema de atención a la dependencia y ofreciéndola siempre por las Administraciones a las personas a las que se les reconozca la situación de dependencia. Esta prestación garantizará una cuantía suficiente que permita atender adecuadamente todos los gastos y desembolsos que se originan a la persona asistida, regular la cualificación de la persona asistente personal, y regular la relación laboral especial de la asistencia personal, permitiendo así a la persona asistida contratar directamente a su asistente personal. La enmienda número tres es de adición también y solicitamos la eliminación progresiva del copago, a aportaciones de la persona usuaria, de los servicios y prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Y en la enmienda número cuatro es un nuevo punto de adición y solicitamos la adecuación de la cartera de servicios, a las necesidades de los menores en situación de dependencia. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.